Muy buenas noches, muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos que nos acompañan cada día en nuestro programa Reflexiones de la Biblia. Es un gusto poder compartir esta noche también con ustedes la palabra de Dios y, por supuesto, eh, estudiando siempre sobre temas que son relevantes para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Hoy eh, la, estamos en la continuación de nuestro, el capítulo capítulo el capítulo 15 del, del, del libro de Hechos de los Apóstoles. Perdónen. Aquí estamos estudiando eh, cómo el Evangelio de Cristo avanza a pesar de la oposición, a, pasar, a pesar de los problemas que tenía la iglesia cristiana en sus primeros tiempos. Quisiéramos también invitarlos a ustedes a poder eh, compartir este, este mensaje de hoy con vuestros amigos, familiares, conocidos en vuestra red. Así que allí ustedes lo pueden compartir si ustedes así lo desean. Vamos a compartir con eh, algunos grupos que yo tengo, con quienes siempre comparto este mensaje para que también puedan ver el mensaje de la palabra de Dios. Cómo el Evangelio de Cristo va creciendo en la primera etapa. No fue fácil, no era fácil, porque eh, oponerse a las circunstancias de ese tiempo, al statu quo, de la forma como ellos Servían a Dios o adoraban a Dios, por supuesto no era fácil, así que tenían que abrir las puertas donde no había para poder predicar el Evangelio. Así que eh, los invitamos a ustedes a participar hoy de, de este mensaje y por supuesto a compartir también con sus amigos y pues un saludo para todos aquellos que nos siguen en las redes a las 7 en punto, como siempre, el programa Reflexiones de la Biblia. Muy bien, eh, anoche concluimos en que muchas veces la iglesia, cuando ya comienza a desarrollar cierto nivel de crecimiento, también algún tipo de problemas comienzan a aparecer. Y uno de los problemas que comenzaron a tener los apóstoles, especialmente Saulo, o Pablo y Bernabé, cuando volvieron a Jerusalén, es que los, la secta de los fariseos, que ya era un grupo de personas que se habían convertido a Cristo, querían que los que habían aceptado a Jesús y que no eran judíos, se circuncidaran para poder decir que eran pueblos de Dios. Entonces, no eh, algunos de los discípulos no les parecía correcto, entonces comenzaron a desarrollar cierto nivel de argumentos. El primero en levantarse fue Pedro, quien presentó su argumento referido al hecho de que él fue invitado por el Espíritu Santo para poder ir a la casa de Cornelio, que no era un judío, que era romano, para que recibiera el evangelio de Jesús, y él contó el testimonio del lienzo, y finalmente el Espíritu le dijo, ve y no le llames inmundo a aquel que no esté circuncidado. Entonces fue allí, y sucedió algo muy importante, cuando ellos aceptaron a Jesús como su salvador personal, cada uno de ellos recibió el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, aún sin ser judíos. Eh, quizás de alguna manera el celo de los discípulos era, estaba basado en el que Jesús les dijo vayan primero a Jerusalén y luego hasta lo último de la tierra quizás eso movió a Pedro a no querer ir a predicar a aquellos que no eran del pueblo de los judíos entonces se quedaron en Jerusalén y creyendo que allí no más debían predicar el Espíritu Santo lo impulsó a través de la invitación de Cornelio para ir a predicar el evangelio en otros lugares después como ya vimos él está refiriendo esto para darles a entender de que Dios no puso ninguna exigencia para aquellos que no eran judíos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, también eh, una cosa importante dijo eh, Bernabé y Pedro, dijo en el versículo 9 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros o nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y prodigios y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondiendo, respondiendo dijo, varones hermanos, oídme, Simón, hablando acerca de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. La actitud de Bernabé, en este caso de Jacobo, es impresionantemente importante. ¿Por qué razón? Porque él no solamente ahora va a certificar cosa que ellos ya sabían, porque Pedro ya les había contado, simplemente que ahora les recordaba. Jacobo lo que hace en realidad es recordarles lo que Pedro había dicho, pero no solamente eso, sino reafirmar con la Escritura que era lo que ellos conocían más. Dice... Fue escrito por los profetas. ¿Qué es lo que escribió los profetas? O escribieron los profetas. Yo me imagino a Jacobo sacando un pergamino allí y diciendo lo siguiente. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y qué dices? El siguiente párrafo. Y todos los gentiles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 Él comienza a establecer ciertas pautas que eran importantes para poder entender cómo debíamos relacionarnos con los nuevos cristianos. Esta misma pauta es para nosotros, que no le pongamos a la gente mayor exigencia que el conocer a Jesús, que Jesús mismo va a transformar la vida de ellos que es desde adentro de donde salen las personas con el cambio que se ven hacia afuera que no son las personas por fuera las que se arreglan la vida y que por dentro siguen siendo lo mismo el objetivo de Pablo y de Jacobo era que de Bernabé era que ellos pudieran entender a plenitud que Dios no le cerraba la puerta a aquel que no era judío entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso es muy valioso que nosotros podamos mirar la Escritura desde la perspectiva de la misma Escritura. Entonces, cuando el Concilio le dice a, a, a Pedro y a, y a Jacobo, o a Bernabé, que no deberían seguir predicando entre los gentiles, Pedro le refiere su historia, ve cómo los romanos recibieron el Espíritu Santo a pesar de no estar circuncidados, y Jacobo ratifica... Este principio, pero ya no solamente de palabra por lo presente, sino por las garantías, la escritura, las evidencias y la promesa de Dios para el tiempo que estaban viviendo ellos y también para nosotros. Que nosotros deberíamos aprender a no poner mayor yugo sobre los hombros de los recién convertidos. Un hermano se convierte, se entrega a Jesús, un alcohólico, un fumador, una persona que tenía una vida desordenada, llega a Jesús y nosotros queremos que de la noche a la mañana esa persona cambie. Es cierto que el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en el cambio de la vida de las personas, pero no todo se logra de la, de, de la noche a la mañana. Así como el, las flores de un árbol nacen en un mes donde comienzan a florecer los árboles y después de varios meses comienzan a aparecer los frutos unos a dos meses, otros a tres meses, otros a cinco meses. Así también los cristianos, cuando Jesús comienza a obrar en ellos, de acuerdo a la impresión que reciben en su corazón, de parte de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no fuerza el corazón. Ah, muy bien, tú te has, decidiste bautizar, eres entregado a Jesús, hoy en adelante no vas a sentir más ganas de fumar, no vas a sentir ganas de, de tomar licor, no vas a pelear nunca más con tu pareja, o vas a ser una persona totalmente apacible. No pasa eso. Dios nos salva en la medida o nos va cambiando en la medida en que nosotros le vamos dando la oportunidad del cambio. No hay otra manera. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el Evangelio se predica para que la gente conozca de Jesús y no para que nosotros exijamos desde nuestras congregaciones qué es lo que nosotros queremos ver en los convertidos. Cuando Pedro fue readmitido entre los discípulos, y Juan comenzó a seguirle, él como que se sintió celoso. Volteó para atrás y dijo, Señor, ¿y este por qué te sigue? Si tú me has invitado a mí. Y Jesús le dice, si yo quiero que este se quede hasta el final, ¿qué te importa a ti? La sorpresa que nos vamos a dar nosotros, cuando llegamos al cielo, nos demos cuenta que hay gente que nosotros detestábamos, pero no sabíamos que estaban en sus luchas, un día estarán frente al trono de Dios, alabando juntamente con nosotros, si es que somos fieles a Dios. Alabando el nombre de Dios y dando gloria por el triunfo sobre el pecado. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a pensar de que nosotros fuimos puestos para regir, para normar, para aprobar o negar a una persona que, se va, que está en camino a la salvación. La obra que Dios comenzó en ti, trabaja en ella, con él en conjunto con Cristo. Ponte de acuerdo con Cristo todos los días de tu vida. Y deja que aquel que conoce de Jesús recién también vaya comenzando a desarrollar esa relación con Cristo de tal modo que tú no tengas que ponerle una cantidad de estratagemas o algunas exigencias para, como parte de la iglesia para que ya esa persona finalmente, oh sí, esta persona es fiel. Por ejemplo, si da sus diezmos, fiel. Hay gente que da sus diezmos y es, una, y es gente realmente de, de, mal, de mal vivir. Hay gente que va a la iglesia y en sus casas son un, des, un desastre. O sea, no es el hecho de lo que tú ves, que tú apruebas, lo que finalmente determina si un cristiano es cristiano o no. Cada uno en su vida individual tiene que evaluar la obra que hace Cristo por él, pero en su relación personal. No en la relación ni en la aprobación tuya ni con la iglesia. Entonces, para firmar más... Este mensaje, Jacobo sigue diciendo, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le, lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Se leía las escrituras de Moisés. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás.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 que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los, sacrific de los sacrificados a los ídolos, que no comáis de la sangre de los, de los animales, que no comáis de los animales que se han ahogado y que aparte os apartéis de la fornicación, de, los de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces ellos comprendieron que no tenían que poner más carga a los nuevos cristianos que realmente aquello que era requerido para su salud para mejorar su buen vivir, para tener una buena relación entre familias, entre los hermanos, y ayudarlos y orientarlos para formar la iglesia de Cristo. Quizás más de uno de nosotros, cuando ha asistido a una congregación, oye, aquí no puedes hacer tal cosa, ¿no? ahí no puedes hacer bulla, oye, aquí no tienes que arrodillarte antes de entrar, o tienes que hacer tal o cual ceremonia. Generalmente estamos viviendo una, una religión de acciones externas que no sentimos. Y eso es lo que Dios no quiere. Si ustedes leen el capítulo 1 del libro de Isaías, el versículo 16, 17, 18, 19, cuando el pueblo de Israel llevaba una cantidad de sacrificios y, y toros, sacrificaban corderos y de todo durante el día, era una quemazón impresionante como sacrificio a Dios. Un día Dios dice, ya estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy cansado del olor a cebo, a carne quemada, estoy cansado. No puedo soportar traen sus sacrificios y con las mismas manos que hacen el sacrificio, con las mismas manos maltratan a la gente. Sus manos están llenas de sangre, no atienden a la gente necesitada, no se preocupan por la gente eh, que, que, que, que está desventurada, que no tiene, eh, por los huérfanos, no se preocupan por la perniquebrada, le llama este, la Biblia utilizando un lenguaje de que sus ovejas están enfermas y nadie los atiende. Líderes que solamente se preocupaban de poder exigir cosas en la iglesia y se olvidaban, o en el pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo, y se olvidaban de atender las necesidades de aquellos que formaban parte del pueblo. No eran compasivos, eran gente orgullosa, egoísta, le gustaba hacer mal a su prójimo. El apedreamiento era casi como un juicio permanente durante todo el tiempo en el pueblo. Personas que se portaban mal inmediatamente ponían el juicio sobre ellos como si eso fuera la labor que tenían que hacer. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para dar oportunidad a aquel que necesitaba de él. Jesús vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia y no nos carguen sobre los hombros añadiduras de cosas que no tienen nada que ver, que son cosas terrenales, humanas. Por eso es que mucha gente no quiere ser cristiana hoy en día. Porque simplemente cuando van a una iglesia, comienzan a, ver, a mirar las cosas que van a poder contribuir o les van a exigir para poder ser parte de una congregación. Y Jesucristo no está buscando gente contributora de nada. Jesucristo está buscando corazones. Cuando ese corazón se entregue a Jesús, cuando ese corazón esté plenamente conectado con su salvador, el servicio, la entrega, el diezmo, la asistencia a la iglesia, la atención por las viudas, por los necesitados, van a ser naturalmente. Porque la presencia de Cristo te va a hacer ver la necesidad de los demás. Te va a hacer ver qué es lo que tú realmente tienes que hacer, no como obligación ni como reglamento de una congregación, sino como algo que nace de tu corazón. Hay iglesias que no te permiten sentarse entre los varones y las, y las damas juntos. Sus familias se tienen que separar cuando lleguen a la iglesia. Hay iglesias donde no, no, no te dejan ir con el vestido que tú quieres ir, o con la ropa que tú quieres ir. Hay iglesias que te, te obligan a ponerte un, un, un tul encima, otros que te dejan crecer la barba, el pelo, que tienes que usar una túnica. Una cantidad de requerimientos humanos. Satanás ha logrado con eso quitar la mirada de frente a las cosas de Dios. Y ponerlo en las cosas materiales, en las cosas terrenales, para pensar de que eso es lo que realmente nos va a calificar para ser salvos. Así como puso a María como la intercesora, cosa que María nunca se ha, ha intentado, ni Cristo nunca ha hecho, ha hecho mención de eso. Ella no es intercesora de nada, ella fue la mamá de Jesús, con todo el honor de una madre. Pero pusieron a María al lado de Jesús para dejar de mirar a Jesús. Satanás no quiere que los seres humanos miremos a Jesús. Satanás está interesado en que tú puedas mirar a cualquier otra cosa que puedas tocar. Algunos han creado imágenes y tocan las imágenes y creen que la imagen les va a dar la sanidad, les va a dar la salvación. Otros han creado iglesias y en esas iglesias creen que es un lugar santo y que allí está Dios. Allí tienes que llegar y no tienes que hablar. Tienes que estar así como como en un lugar tétrico y porque estás en la presencia de Dios. Y nos hemos olvidado que la iglesia es como un hospital donde van personas necesitadas de Cristo. No van para cumplir reglamentos. No van, no van para hacer ceremonias simplemente por hacerlas. Van para cantar de corazón, van para orar en comunidad, van para escuchar un mensaje, van para adorar al Dios que continúan adorando durante la semana en sus hogares, en su secreto, en su recámara secreta. Dios... No está poniendo cargas sobre los conversos. Dios está liberando las cargas de los conversos. Dios no está poniendo reglamentos a las personas. Dios está queriendo que nosotros cumplamos los reglamentos como fruto de su amor. Como el hijo que vive en la casa de sus padres porque sus padres lo aman. Él quiere vivir bajo esa protección, bajo ese cuidado porque siente el amor de sus o progenitores. Cada uno de nosotros tiene que entender que para producir frutos de naranja, tú tienes que ser naranja primero en tu semilla. Si tú quieres ser un buen cristiano con acciones cristianas, no tienes que ponerte cargas externas, vestimentas externas, para que tú puedas demostrar a los demás y que los demás te aprueben que tú eres un buen cristiano. Para ser cristiano tú necesitas conectarte con Cristo y Él entrará a tu corazón y tu corazón comenzará a cambiar tu mente, comenzará a cambiar tus acciones, comenzará a cambiar tus palabras. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo que el Señor va a ir haciendo en tu vida. Hasta aquel día cuando el Señor Jesús venga y tú veas que esto corruptible se convierta en incorrupción, que este pensamiento de tendencia al mal se convierta en un pensamiento para honra y gloria de nuestro Dios. Espero que este mensaje nos ayude a todos, a mí y a ustedes, para poder entender que el Evangelio de Cristo es que nosotros establezcamos una relación con él, así como estamos, sucios, pecadores, cargados de pecado, y vayamos a él y él nos va a quitar la carga. No le pongamos más cargas a aquellos que acaban de ser descargados de las cosas de este mundo. Haz la obra de Cristo. No hagan la obra de esos fariseos que solo querían circuncisión para seguir creyendo ellos que porque se circuncidan, entonces son pueblo de Dios. Deja de lado esas tonterías. Y comienza a vivir una relación con Cristo de tal modo que tu evangelio, que tú prediques, sea un evangelio que glorifique a Cristo y no tu iglesia, porque la iglesia no es la que salva, es Cristo el Señor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque en el mensaje de tu palabra aprendemos cosas maravillosas de ella. Los discípulos mostraron al concilio Aquellos que exigían rudimentos externos, que Jesús no era eso, que Jesús era otra cosa, que Jesús era su Espíritu viviendo en nosotros. Así es como lo manifestaron a través del Cornelio y otros gentiles que aceptaron el mensaje de Cristo en la edad primera de la edad cristiana. Bendice a tu Iglesia ahora, para que volvamos a nuestros inicios, para que volvamos a nuestros orígenes, y podamos entender que el Evangelio de Cristo no es una iglesia. Que el Evangelio de Cristo no son los rudimentos externos que nosotros hacemos. Que eso es el fruto de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Entra en nuestro corazón, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. A los que están aquí, a los que van a escuchar tu palabra, también haz lo mismo con ellos y conmigo. Y danos tu bendición, porque en tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Yo deseo que el Señor te bendiga y que esta, su palabra, pueda calar hondo en tu corazón. Y puedas compartir este mensaje con otras personas para que también el amor de Cristo llegue a sus vidas. Este es el programa de todos los días a las 7 de la noche. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. No faltes por Facebook Live.